Buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 4.297 del 10 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Dana. Llegó Colilla Millonaria a Gana, recibe grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, una moto cada viernes, bonos de 500.000, Solo jugando Superchance de 5 mil pesos. Registra tus datos y participa. aplican términos y condiciones. El número ganador es el 5, 2, 2, 8. Repito, el número ganador es el 5228. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.